Que en algunos puntos quizás no se escuchó Hay una parte en el cable Que es el canal 1 Donde se puede conocer Porque quizás el Telenor, En el cable Telenor En el 1 Le dice o le indica Cómo aprovechar el control Cuando suceden estos casos De no escucharse En este momento vamos a conectar ¿Con Fulvio? Con Marcos Mejía, él es experto en informática, experto en antifraudes. Buenos días Marcos, te habla Francis Rodríguez. Buenos días buenos Marcos. Días, buenos días, Francis. Gracias por permitirnos eh, la llamada, pero a raíz de todo lo que ha sucedido y la denuncia del doctor Leonel Fernández y que ya estamos metidos en la junta ayer da a conocer que resolutó de que sí van a hacer auditoría a los equipos que es como una especie de, de autopsia a estas máquinas. ¿Se puede tomar ese término como autopsia? Se podría decir que sí, aunque lamentablemente ya es una auditoría por orden, en el sentido de que, de pues que ya necroxia. Los están dado, está dado, el palo está dado. Ya pero las auditorías nunca están de mano. En... únicamente para la, las futuras elecciones, prevenir es importante, porque lo mismo que pasó en, en estas elecciones podría ocurrir en las próximas elecciones. ¿Qué podemos encontrar en una autoría forense al Código Fuente con tu experiencia? Repítame la pregunta que no la escuché muy bien. ¿Qué puede esperar la población que puedan encontrarse los técnicos en una autoridad forense que se haga el código fuente, tal como fue resolutado por la Junta? ¿Qué tú piensas que puede encontrarse en estos momentos? Y si hay posibilidad de que ya cualquier rastro de, de cualquier tipo de inconducta que se haya cometido pueda haber sido borrado. Sí, desapareciese. Mira, el, te, el, tema, el, el tema con los códigos fuentes es el siguiente. Yo puedo hacer una auditoría hoy con los códigos fuentes y mañana esos códigos fuentes pudieran ser alterados e inclusive guardar una copia de los puentes que fueron auditados y en el momento preciso donde se necesitan poner uno, uno ejecutable producido por una fuente diferente, lo que significa que ese es un proceso que tiene que ser custodiado permanentemente luego de la auditoría. Entiendo. O sea, que en, en principio entonces lo que debió hacerse fue realizar la auditoría del Código Fuente antes de que se iniciara el proceso de votación y luego que se custodiara ese Código Fuente. Sí, es que no, no lo escucho muy bien, por favor. ¿pudiera? En principio lo que debió realizarse fue una auditoría de ese Código Fuente y luego de que se realizara, que se custodiara esa auditoría que se hicieron, porque sí, según es que usted no, nos informa, inmediatamente no. se hace una auditoría, se puede cambiar y se puede atacar. Pudieran pegar un poquito más el celular... No, no. No, no, no, okay. vamos a ver Pero si bien, me, eh, bien. Escucha, eh, me escucha no, aquí no Ahora sí Mira, eh, ah. pudiera ser, dice nuestro mí, compañero me eh, Sócrates Mercedes sí. Antes de... de que tú continúes, ah. yo quiero decirle a la gente Que esa foto que está en pantalla es del señor Mejía Estamos conversando vía telefónica con el señor, el ingeniero Marcos Mejía Es un experto informático con especialidad antifraude informático. Adelante, Bien. Francis. Lo que Sócrates Mercedes trata de eh, eh, recibir de él, de que estas auditorías. Eh, Luego de que se hace la auditoría al código fuente, entonces lo que procedía era realizar una custodia de ese código fuente para evitar un posible ataque del mismo. Mire, esa auditoría tiene que comenzar eh, Cambiando la clave del servidor donde están los códigos fuentes. Y debe ser una clave combinada donde haya participantes de cada, de cada uno de los partidos. Ahí es que, Porque siempre no va a poder ser vulnerable este servidor a que te cambien el, el código fuente, aún y ya haya sido auditado. Marcos. Lo, Sí. Eh, tú estás en el programa de mañana que se transmite por todo el nordeste, el país y el mundo. Eh, en, esta, en este caso, en, en caso de que se haya hecho eh, alguna eh, manipulación, ¿participan muchas personas en esto? Pudiera participar varias personas, pudiera participar una sola persona, una vez realizada desde el mismo servidor o de servidores externos y pudo haber sido realizada con unos fuentes alterados o pudiese ser hecho por un script que modificara la base de datos en el momento de la transferencia. Marcos, ¿qué, ¿Qué, qué, qué quiere decir eso de un script que modificara en el momento de la transferencia? Tú puedes darnos detalle de eso, explicándolo un poquito más llano. No se escucha, por favor. E ese micrófono parece sí. que... Marcos. Utiliza el de Francis, por favor. Utiliza el de Francis. Sí. Lo del script, sí. a que hacer hace referencia, tú puedes explicar de forma mañana en qué consiste eso para ver si no te pones. Dice el script, en qué consiste el script que explique más o menos para que todos sepamos qué es. Ah, ok, ok. Un script son sentencias de programación que pueden trabajarse a nivel de SQL, el manejador de base de datos que tiene la junta, con el cual tú puedes hacer sentencias que modifiquen la base de datos. Por ejemplo, que inserten registros de más o que hagan una actualización de los datos existentes. La, la, la, lo que pasa con este script es que no necesariamente tiene que pertenecer a los códigos fuentes de la aplicación de la Junta, sino que se pueden correr por separado de una forma que altera la base de datos y nadie se dé cuenta. Marcos, ¿Qué posibilidad existe? Sabemos que en los, los temas digitales siempre hay rastros y huellas. ¿Existe alguna posibilidad de que se borre o se haya borrado eh, cualquier eh, interés o al, algún acto indebido que se haya realizado en los equipos? Eso es correcto, eso es correcto. Siempre existe la posibilidad de que algún programa, vamos a decir, malicioso, pueda ser borrado, esterilizado del disco duro, y no pueda ser descubierto luego. Porque hay programas para eso, para borrarlo y que no deje huella. Eso quiere decir, Marco, que estos equipos electrónicos para esta votación automatizada eh, no son lo más aptos o se podrían usar en las elecciones venideras. ¿Y qué, y qué preparativos habría que hacer para evitar eh, fraudes? Mira, los equipos son buenos. Y el proceso electrónico es bueno porque es un proceso rápido además se disminuye en gran medida el fraude que se hacía anteriormente con la boleta física. Lo único que hay que tomar es la medida del lugar o presta para que esos servidores puedan ser controlados con claves combinadas que participen varias personas en esa clave y que para poder acceder a esos servidores tienen que ser con la combinación de cuatro o cinco personas que van a poner los dígitos que le corresponden a cada uno para que este... Servidor tenga solo acceso a copiar programas que van a ser los que se van a utilizar en proceso de, de votación. Entonces, en este lo caso, que... la clave la tenía una persona. Yo me imagino que la clave ahí la deben tener varias personas, pero son claves donde una de clave lo contrario, no no en tiene el lo modelo contrario. de administración en el servidor, lo que le llaman la clave de root y puede hacer cualquier cosa. Lo ideal es que sea una clase combinada donde yo, eh, como vamos a decir, como un miembro de la Junta, tenga cuatro dígitos de esa clave, una persona del PRM tenga cuatro dígitos, una persona del PLD tenga cuatro dígitos, y así sucesivamente, y en el momento de digitar la clave, se le dé acceso a las personas que nosotros podamos custodiar en el momento en que, en que dimos el, el login o el acceso al servidor. Bueno. Marco te va te va a hablar, buenos días, Yerjan, que está días. con nosotros. Otro de los miembros del equipo te va a hablar, Yerjan la antigua. Adelante, Yerjan, buenos días. Sí. con relación, buenos días, Marcos Mejía. ¿Me escucha? Sí. Eh, con relación al, a un posible fraude, eh, ¿se pudiera esto eh, auditar con relación al voto electrónico, a la cantidad de electores y al, al escaneo, por ejemplo, de, de la cédula? ¿No hay una interconexión para, para no, determinar ya, ya si no hubo algún escuchando. tipo de alteración? Tienes que, tienes que pegarte mal al micrófono. Eh, ¿Me escuchas? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Me escucha ahora? Ahora estoy escuchando, pero... Bien, le preguntaba que si, si se puede hacer algún tipo de auditoría y si existe interconexión entre las cédulas, por ejemplo, de, la, de los electores, el voto electrónico y el voto manual. Si eso pudiera eh, arrojar algún tipo de, de diferencia. Mire, Bueno, Diosito, no estoy escuchando muy bien, pero la posibilidad de hacer el conteo físico en el, el día de las elecciones, en la mesa de las elecciones, siempre es posible... E inclusive automatizar ese conteo ¿Qué? y acelerar, porque eso garantiza eh, una sí. certeza más precisa, vamos a decir, de que la votación física se corresponde con la votación electrónica. Gracias. Correcto. Bueno, Marco, muchas gracias por sí. tu tiempo y por todas estas explicaciones rápidas y fáciles. Eh, sí, sí. Eh, don Fras, gracias al señor ingeniero... De Muchas ingeniero. gracias Marcos. Muchas gracias, gracias Marcos. Gracias igual para usted. Ingeniero el ingeniero Marcos Mejía, un experto informático con una especialidad en antifraude, que tiene una experiencia vastísima, tiene muchos años trabajando en instituciones bancarias sobre todo. Así es que gracias al ingeniero Mejía. Bueno don Francis.